En Casa Telmex Tapachula estamos trabajando en el homenaje al escritor Gabriel García Márquez, para lo cual leímos unos párrafos de una de sus obras llamada Cien Años de Soledad. Cien Años de Soledad, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo.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 De esta manera es como en Casa Telmex realizamos el homenaje a Gabriel García Márquez, uno de los mejores escritores de la historia.